Bueno, pues ya hemos vuelto al refugio donde pasamos la noche ayer y bueno, ahí teníamos el río y el caminito es este, son dos horas más andando lo que sí, pues bueno, a llevar una mochila que es tan pesada y ir por caminos que hay bastantes rocas la verdad es que al final sufren las rodillas y sufren los pies y los tobillos entonces voy a tomarme un respiro y ahora retomamos el camino Voy a tomar algo, voy a beber agua y... y nada, después nos pondremos en marcha. Dejamos atrás a nuestro querido refugio que nos ha cobijado y seguimos nuestro camino hacia donde tenemos aparcada la moto, aunque eso, pararemos un poquito antes al refugio para pasar la noche de hoy jueves. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo están? Nosotros venimos de ahí al fondo, ¿vale? Hemos subido por esta colina que hay, ese camino que ves aquí en el centro. no hace daño a nadie bueno aquí tenemos medio vértice geodésico aquí está el otro medio y bueno en principio dice nada más esto vértice geodésico y bueno pues aquí está unas vistas alrededor que flipas ya flipas. Ahí ya hay civilización, ahí hay pequeños pueblecitos, así que estamos cerca y ya podemos descansar. ¿Qué es eso? Ha venido a mi pierna la cabrona, pero es enorme. ¿Es enorme? ¿Por qué eres tan grande? Hola. que te doy oh, muévete porque qué te mueves ¿Qué bicho que bicho ah, qué cosa bueno, te dejo en paz, vale que me da todo el miedo ahí al fondo ya se consigue divisar lo que es el refugio donde vamos a pasar la noche Ahora mismo es alrededor de las 4 de la tarde y vamos a ver qué, qué hacemos el resto del día porque lo tenemos completamente libre. Y mañana, pues nos vamos al río y nos bañamos un poco ahí en el Jerte, que hay unas cascaditas muy bonitas. Bueno, pues ya hemos llegado al refugio, ¿vale? Lo tenemos justo ahí enfrente. Tenemos ahí el refugio ahí atrás, justo ahí atrás, ¿vale? Y nada, ahora lo que vamos a hacer es dejar las cosas Y creo que aquí al lado había visto un requerito de agua eh, Meteré los pies, me asearé un poco porque bueno estoy lleno de, de tierra y, y un poquito sudado Así que nos quitamos todas las maldades de encima Y descansamos, comemos algo y ya pasamos el día aquí Así que nada, vamos a descansar un poquito y ya mañana, pues, tiramos para el Jertek. Pues ya estamos dentro del refugio. Este sitio me mola bastante porque, bueno, tiene ahí su chimenea, como todos los refugios, ¿no? Eh, y luego también tiene, pues, para quemar. Para eh, aquí un montón de matorrales. Y lo bueno de la ventana es que, bueno, no lo vais a ver, pero es que tiene una persiana. Esa ventana de ahí tiene una persiana. Eh, lo que es el cristal está roto, ¿vale? Pero tiene una persiana, así que por la noche eh, la podemos bajar y estamos tranquilitos más también lo bueno de esto es que aquí, donde veis los ojitos, es una puertecita, ¿vale? Puedes ver quién entra y quién entra o quién está llamando, ¿sabes? Sin tener que abrir toda la puerta Y lo bueno de esto es que tiene cerrojos por dentro La otra el otro refugio en el que estuvimos pues no tenía refugio, no tenía pestillo por dentro. Así que no está nada mal, la verdad. Yo creo que vamos a pasar bastante bien la noche y, y podemos descansar para el siguiente día, pues irnos a nadar un poquito. Pues nada, ahora me voy a dar un bañito y a descansar. Justo enfrente de la cabaña, pues tenemos este sitio para, para meter los pies. Está bastante bien, así pues bueno es un poquito. Bueno, no está del todo mal. Para meter así los piececitos y tal y estar relajado, pues bueno, está bien. La verdad es que el agua está, está buenísima, ¿eh? La verdad es que no está fría como la, que, la de la laguna de arriba. Esta está muy bien, muy bien. Pues nada, me voy a relajar un poquito en este spa. Eso está muy bien. Eso está muy bien. No es que te cubra, ¿vale? Pero, pero bueno, dentro de lo que cabe, te refresca que es lo que necesitábamos ahora. Bueno, pues nada, ya estamos preparados para acostarnos, lo que sí. Bueno, se me ha hecho un poquito largo el día porque, bueno, primero aquí no tengo cobertura, donde estoy ahora mismo, en este refugio, y hemos llegado aquí muy pronto. Y bueno, en realidad, aquí alrededor pocas cosas hay que hacer. Entonces, pues bueno, me ha aburrido un poquito. Luego ya me he ido a buscar agua porque se me ha acabado el agua y he dado un paseillo y tal, y bueno, me he puesto un poco ahí en, en la colina donde sí que tenía cobertura y bueno me he visto algún vídeo de youtube y tal y he subido el vídeo de que tocaba el día lo malo de este refugio es que bueno como veis aquí como veis aquí a los laterales está elevado pero esto es demasiado estrecho para poner la esterilla además eh, si veis por aquí eh, veis ese polvo blanco que hay ahí, pues cae de las paredes y bueno antes casi me quedo ciego porque, porque claro me caía encima de los ojos Así que nada, he decidido ponerme aquí en medio Que bueno, no es una buena idea Ponerse en el suelo por el tema de bichos y tal Pero bueno, para ser un sitio cerrado De cemento, pues no hay tantos bichos Lo que sí, pues bueno Aquí lo hicieron con buena intención En plan apilar madera Para después hacer hoguera y tal Pero el problema es que está lleno de bichos eso Está lleno de mosquitos Y todas esas cosas, entonces... Pues bueno, puede que, que me esté molestando esta noche son mosquitos. Y bueno, veremos a ver qué tal qué tal dormimos. Porque es curioso, porque tiene una persiana esto, ¿sabes? Es gracioso, es gracioso. Pero el caso es que, bueno, eh, la verdad es que como le ha dado el sol durante todo el día, pues ahora mismo aquí hace, hace bastante calor. Así que ya veremos qué tal cogemos el sueño. Eh, no estoy realmente cansado porque... La caminata que hemos hecho hasta aquí no ha sido demasiado larga. Además, como era cuesta abajo, eh, pues tampoco me puedo quejar. Así que, nada, eh, la verdad es que intentaremos dormir un poquillo y mañana temprano, pues ya nos levantamos y nos vamos al Valle del Jerte, que, que ahí estará lo divertido, y ya descansar a la ciudad. Porque, porque estoy agotado, tengo la, cama, la, la cara quemada, tengo las piernas llenas de arañazos y de picaduras, así que <ríe> quiero descansar un poco. <ríe>